Estamos aquí en, en México, en Guadalajara más concretamente, donde mañana estaremos empezando una plataforma para el diálogo en torno a las temáticas de cuidado en conjunto con Calas. Pero ese tema, si a ti te parece bien, eh, lo vamos a tratar la semana que viene, porque también es un tema, por supuesto, de los ejes de nuestra conferencia en este recorrido que estamos haciendo semana a semana por los 34 ejes de la conferencia. Hoy te propongo, en la medida que estamos en la semana de la acceso abierto y en la medida de que este programa está prácticamente destinado al a acceso abierto, bueno, eh, hablar de este tema que por supuesto es también uno de los ejes de nuestra conferencia como tú bien decías durante esta semana CLACSO eh, junto a otras muchas instituciones y agencias con las que trabajamos dedicadas a la formación a la investigación y a la promoción de la ciencia y tecnología está celebrando la semana internacional del acceso abierto en estos días eh, Claxo va a tener una presencia muy importante organizando, auspiciando o participando a través de distintos referentes en la materia en eventos de distinto tipo, seminarios coloquios, clases abiertas, simposios, libros, podcasts, entre otras actividades. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el acceso abierto y libre al conocimiento científico, como tú bien sabes, fue, es y será una de nuestras banderas más importantes, una de las banderas más importantes de Claxo, y por eso estamos participando en la organización de esta semana. Eh, tenemos que, que recordar eh, que la promoción del acceso abierto a la producción académica latinoamericana y caribeña es una forma de democratizar el conocimiento. ...de nuestros objetivos fundacionales, este es uno de los objetivos fundacionales de Claxo y creemos que en los últimos años además ha tomado una importancia aún mayor y esta importancia se debe a que como nunca antes el acceso al conocimiento se ha ido convirtiendo en uno de los nudos centrales de la desigualdad y por eso en nuestra conferencia las tramas de la desigualdad de junio del año próximo, este tema estará muy presente. Creemos que defender el conocimiento como un bien público que se distribuye a lo largo de la sociedad de manera equitativa, libre, colaborativa y no comercial, es también una forma de combatir la pobreza y la desigualdad y promover la participación o fortalecer, más bien, eh, la participación democrática. En esta lucha en la que estamos comprometidos desde CLACSO, eh, como te mencioné, tenemos eh, muchas acciones ¿verdad? que estamos eh, realizando en el marco de esta semana, pero también acciones permanentes dentro de nuestras líneas estratégicas en Claxo como por ejemplo la librería latinoamericana de ciencias sociales, que ofrece en descarga libre más de 3.500 libros de distintas eh, colecciones. También la red de bibliotecas virtuales, que tiene más de 100.000 textos de la red de centros que forman parte de Claxo y de los grupos de trabajo. También el portal conjunto eh, con la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, con Redalic, que ofrece acceso abierto a casi 300.000 artículos de 650 revistas de ciencias sociales y humanidades de la región. Y también, por supuesto, este espacio, Claxo TV, que en estos últimos años, además eh, de pandemia y cuarentenas, está teniendo un papel más que destacado, con más de, con muchos documentales, entrevistas, clases virtuales, conversatorios, etcétera. Entonces, eh, nuestro programa de, de publicación también ha sido eh, uno de los canales a través de los cuales nuestros investigadores, investigadoras, intelectuales, académicas, académicos, pueden difundir sus resultados, los eh, resultados de sus trabajos, de sus reflexiones, de sus investigaciones en las distintas áreas eh, del saber. Eh, quiero destacar un número nada más, porque sé que siempre es eh, impresionante para todos, todos, todos, todas quienes escuchan, ¿verdad? Que es el caso de nuestra librería latinoamericana de ciencias sociales, que tiene más de 30 millones de descargas, por lo menos 30 millones de descargas en el último año, ¿verdad? Y que el acervo eh, se ha ido construyendo, se ha ido, este, digamos, mejorando, multiplicando con los centros miembros, pero también en convenios con otras instituciones. Algunas de ellas las hemos mencionado aquí en estos espacios de Infoclaxo, ¿verdad? Eh, la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, la Universidad Nacional General San Sarmiento de Argentina el Centro María Civil y Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, Calas, con quien estamos hoy organizando esta actividad aquí en Guadalajara, eh, también coediciones con sellos editoriales comerciales como Siglo XXI de México y de Argentina, o... Firmado hace poquitos días, eh, Blossom Press de China, entre otros. Entonces, te decía al comienzo de esta, de esta columna, te decía, eh, bueno, estamos en esta lucha, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de lucha? Porque, bueno, Claxo y otras instituciones de formación y de investigación se encuentran más que comprometidas en promover la democratización del conocimiento y esto se lleva a cabo en un contexto, como hemos mencionado en otras ocasiones, de creciente mercantilización de el sistema educativo y del sistema académico. Eh, no vamos a desarrollarlo hoy en el marco de, de esta columna porque lo haremos eh, otro miércoles, pero queremos marcar que justamente esta defensa del acceso abierto y de los repositorios de nuestra librería latinoamericana, del conocimiento como bien público, en definitiva es, eh, bueno, también ir en contra de esta tendencia a la mercantilización eh, del conocimiento y también de los resultados eh, de las investigaciones. Karina, te escuchaba con mucha atención y los datos que, que nos dabas a conocer realmente son muy impactantes porque habla de una política relacionada con el acceso abierto que está rindiendo sus frutos, digo, en los niveles de impacto, de conocimiento, de los materiales, de acceso al conocimiento y de tratar de evitar la lógica de mercantilización de la que tú hablabas. Pero, ¿qué sucede a nivel mundial con respecto a esto. ¿Realmente se está pudiendo poner en jaque eh, estas lógicas mercantiles cuando se habla de conocimiento? ¿Cuánto queda de esa batalla? Tú hablabas algo así o ponías una palabra similar, digo, ¿cuánto queda de esa lucha de aquí en más para seguir aprendiendo estos temas? Bueno, me encantaría decirte que queda muy poquito y que estamos triunfando en esa lucha, pero lamentablemente no, estamos en plena, en plena, este, digamos, debate y en pleno desafío por esa democratización del conocimiento y sobre todo por ir en contra de estas tendencias mercantilizadoras. Se ha avanzado, América Latina y el Caribe en ese sentido es, eh, creo yo, un ejemplo, y el trabajo que hace Claxo eh, también en relación bueno, a estos datos que, que presentaba de la librería latinoamericana Americana. Pero queda mucho, mucho por hacer. Eh, tenemos otras líneas de trabajo que estamos impulsando que van eh, de la mano con esta que estamos eh, presentando hoy, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evaluación del conocimiento y la evaluación académica, donde a veces se establece como uno de los requisitos justamente la publicación, no en acceso abierto, sino en esas grandes editoriales de revistas, eh, digamos, que en definitiva están mercantilizando eh, el resultado de la investigaciones eh, te propongo que todo ese tema lo podamos desarrollar eh, en otra columna verdad porque ese también va a ser uno de nuestros ejes eh, aquí en méxico en siete meses aproximadamente en nuestra conferencia de ciencias sociales y humanidades